La generación y manejo de datos es una de las actividades asistidas por sistemas de cómputo que cada vez cobra más relevancia en el entorno escolar. Las tendencias tecnológicas de este rubro apuntan hacia la optimización de sistemas de información, Big Data o Learning Analytics, por lo que el docente deberá desarrollar habilidades para la interpretación de datos, su manipulación y generación. Los teléfonos inteligentes son dispositivos portátiles de uso ampliado que facilitan el acceso a sistemas de información, y que con la aplicación adecuada modifican su propósito inicial. Con apps de entretenimiento, por ejemplo, se vuelve una consola de videojuegos. Con la de captura de fotos y videos, el smartphone se puede usar como una cámara fotográfica. Y con la de calculadora, el usuario podrá dar un sentido específico a su dispositivo para la realización de operaciones básicas. En el contexto escolar, resulta indispensable utilizar la computadora o el smartphone para el tratamiento de datos, siendo la calculadora, las hojas de cálculo y las bases de datos recursos para el desarrollo de operaciones básicas, construcción de promedios, gráficas y estadísticas.